Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos, a todas los que nos están viendo. Lamentablemente he tenido otra vez un incidente que no me ha permitido estar transmitiendo directamente desde mi computadora. Y bueno, la historia es que eh, no estaba saliendo el video en vivo. Eh, estaba recién hasta ahora probando lo que estaba pasando eh, a través de, mi, de la computadora y no funcionó. Eh, lamentablemente lo que está sucediendo es que eh, la calidad de internet es bastante limitada y entonces este, no puedo, Hola, ahí estoy monitoreando, ahí da, bajo el volumen, eh, no puedo estar eh, transmitiendo directamente desde, desde lo que yo quisiera eh, que salga, pero bueno, es lo que podemos, buenas noches, ¿cómo andas que Es lo que estoy teniendo, eh, de Internet y se ve que eh, estoy hablando con algunos compañeros también de trabajo y están todos con, una, con un inconveniente bastante poco, eh, poco feliz en cuanto a la, eh, a la resolución de, de esta situación eh, de, de pandemia y, y evidentemente esto no, no nos está favoreciendo para tener una, una calidad mejor. Pero bueno, ¿qué te parece si estamos comenzando eh, yo no, no estoy teniendo el, el, el monitoreo de cómo está saliendo el sonido. Recién tenía todo ya conectado aquí en la, en la computadora y lamentablemente esto no, no está funcionando. Pero eh, no nos vamos a estar haciendo problemas. Buenas noches a Anabela que está allí y a los que se están sumando a través de, de Facebook, a través de, de esta hermosa plataforma. ¿Y qué te parece si comenzamos a orar? Hoy nosotros tuvimos un día muy particular en, en, en el cual estuvimos ayunando eh, y, y gracias a Dios porque varios hermanos, varias hermanas se han unido a este ayuno, a esta oración y fue un día muy pero muy eh, interesante en cuanto a, al clamor que estamos haciendo para que Dios esté obrando en este tiempo, para que Dios esté escuchando nuestra oración. Eh, el día domingo hemos tenido la la triste noticia de que partió eh, alguien que nosotros queremos mucho en Celebremos la Recuperación y que también estuvo eh, en los talleres de crecimiento, Paula, eh, nuestra hermana Paula. Y, y bueno, hoy nos ha contado Beatriz que también por una de las personas que estábamos orando en Buenos Aires también partió con el Señor. Gracias a Dios conocía a Jesús y nuestra esperanza, como siempre la tenemos muy pero muy presente, es que podamos volver a encontrarnos con ellos allí en las moradas celestiales. Pero más allá de todo eso, a nosotros nos duele, nos duele muchísimo cuando perdemos a seres queridos y nos duele también eh, eh, ver que eh, esta situación se sigue replicando y replicando en diferentes localidades, en diferentes lugares, en nuestro país, en nuestra, en nuestra región, estamos bien, bien eh, afectados. Entonces, ¿qué te parece si oramos ahí? Buenas tardes a Isaura, buenas tardes a Norma, gracias por la devolución. Sí, eh, si se escucha bien es lo mejor que podemos tener y, y bueno, eh, si se está escuchando es lo que es lo que nosotros estamos pretendiendo. ¿Qué te parece? Oramos. Hola María Isabel, cómo andas. Saludos allá a Lanús. Hola Ana Pérez, cómo te va? Oramos. Sí, y nos ponemos de acuerdo. Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias a todos. Eh, los que nos, se están conectando y los que están participando de este estudio, de este tiempo de reflexión, pero también en este tiempo de oración. Hoy hemos hecho una jornada de ayuno, de oración, porque entendemos, Señor, de que este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo donde eh, este virus, y no solamente este virus, sino diferentes afecciones eh, físicas nos están eh, acechando, están acechando a nosotros, a nuestros seres queridos, y oramos, por aquellos que están perdiendo familiares, están perdiendo personas que están, eh, que están eh, cercanas a sus corazones. Y oramos, oramos por consuelo, oramos por paz para las familias, pero también oramos, Señor, en fe. Y sabemos de que tu palabra se sigue cumpliendo y, y Señor, vos tenés el mismo poder que tuviste, que tenés y que seguirás teniendo, porque tu poder es... Siempre el mismo, Señor. No cambia. Es inmutable tu poder. Por eso oramos y clamamos por aquellos que están enfermos. Oramos por los que están internados. Oramos por aquellos que están eh, en este momento teniendo síntomas. Oramos por aquellos que están teniendo diferentes afecciones, no solamente del COVID, sino diferentes afecciones físicas e inclusive afecciones psíquicas. Oramos, Señor. Nosotros confiamos de que vos tenés ese mismo poder. Y por eso, como confiamos en vos, creemos de que vos estás obrando en este tiempo. Lo hacemos en fe, lo hacemos en, en unidad, lo hacemos en clamor, lo hacemos confiando en tu poder. Gracias Jesús. En tu nombre comenzamos este momento de, de reflexión, de abordaje de la palabra, pero no lo hacemos solamente porque queremos conocer más, sino porque te queremos conocer más a ti, Señor. Gracias. En tu nombre Comenzamos. Gracias Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué bueno que, que podemos estar ahí con, con, con cada uno. Ana María, bendiciones. ¿sí? Este, el Señor está con nosotros. Gladys, ahí también, bendiciones. Estoy viendo los, los mensajitos en vivo acá directamente. Esto, lo, lo bueno que tiene eh, esta conexión, que si bien es un, un tanto precaria porque solamente tengo el teléfono allí, instalado, pudo estar viendo los comentarios que están haciendo en vivo y en directo. Así que eso es algo maravilloso y, y podemos estar compartiendo este momento, ¿sí? este momento de, de, de reflexión, este momento de, de búsqueda del Señor. Bien, ¿qué te parece si vamos ya a la palabra? Eh, hoy, mientras estábamos en el, en el grupo, eh, estábamos viendo también que hay, hola Verónica, hola Vero el Repollo, qué bueno que estés también acá, estábamos viendo de que eh, es tan tan particular este momento, es un momento eh, bien, bien complejo, desde, desde todo punto de vista es complejo, hola Ketty, ¿cómo andás? Presente, dice Ketty, bienvenida, y, y es tan complejo porque eh, nos replantea a todos los que conocemos al Señor, nos hace replantear, eh, la verdad que, hola Luisa, bienvenida, nos hace replantear un montón de, de posiciones y me gustó algo que, que había puesto Beatriz, Beatriz Ochoa, no sé si está aquí presente en el grupo, pero seguramente si no después la va a estar viendo, eh, que nuestro Dios sigue siendo soberano, y eso es verdad, y nos afirmamos también en esa verdad. Dios sigue siendo soberano, y como es soberano, nosotros no tenemos básicamente ninguna eh, posibilidad de torcer la voluntad de Dios. Pero sí tenemos la hermosa eh, excusa para poder acercarnos a través de la oración, a través de la búsqueda incesante, a través del ayuno, a través de, del clamor de acercarnos a Dios y decirle, Señor, confiamos, creemos de que vos estás actuando de una manera única, y que vos podés sanar. Que en este tiempo, a pesar de todo lo que nos está sucediendo, tu mano de poder se sigue moviendo. Por eso... Ahora sí. A ver, hola, hola. Ahí estoy, ahí estoy, volví de nuevo del, del vivo. ¿Eh? Ahí dice mi conexión ilámbrica no es, no es buena, eh, pero ahí volví de nuevo a ver si... Si sí, tocando, retocando esta, esta posibilidad, se puede llegar a dar una mejor, eh, una, una mejor eh, performance. ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Eh, gracias a todos los que todavía no se fueron, gracias a los que están eh, todavía ahí en el, en, en el, en el chat o en la, eh, en la pantalla de Facebook. Y vamos, oh, hola Mónica, ¿cómo andás? Bendiciones. A ver si, si podemos retomar esa, ese hilo que veníamos diciendo. ¿sí? De orar al Señor, de creer de que Dios tiene ese poder, ese poder que no cambia. ¿sí? Hola Alejandra, ¿cómo te va? Eh, seguir orando al Señor. Bueno, ahí eh, vamos a, a, a nuestro texto, al texto bíblico. Y el texto bíblico que hoy nos compete tiene que ver con Hechos, capítulo 6. Eh, porque hemos terminado la semana pasada con hechos capítulo, ahí dice que se escucha bien María Laura, tenés razón, ¿Eh? ah, yo creo que el, mi, mi gran problema tiene que ver justamente con la conectividad, estoy eh, bastante limitado con la conectividad y, y la cosa no, no está funcionando del todo bien, por eso estoy transmitiendo directamente desde el teléfono y, y bueno, eh, con los datos móviles parece que no se está cortando, así que, eh, seguimos con los datos móviles. Eh, ¿Qué te parece si, siguiendo con el hilo conductor de lo que veníamos hablando, en el capítulo 6 de Hechos, dice desde el versículo 1, fíjate si tenés tu Biblia, si tenés tu apunte ahí a mano, eh, hola Ani, ¿cómo andás? Este, ahí, fíjate y vamos a leer esos primeros siete versículos del capítulo 6. Eh, gracias Beatriz, sí, eh, esperamos que, que se mantenga así el internet. Eh, sí, sí tenés razón, pero en todos lados está pasando lo mismo con la conexión a internet, no es la mejor, pero vamos a tratar de, de hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y dice, Hechos 6, hola Tatiana, bienvenida, ¿cómo andás? Hechos 6, 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y me quiero detener ahí en ese primer versículo, porque hasta acá veníamos viendo eh, esa consecución de, de milagros que el Señor estaba haciendo a través del Espíritu Santo y, y, y, y los protagonistas este, secundarios de, de este poder eh, eran los discípulos que eran los canales que iban dando la, la, la bendición o, o, o receptando la, la, la bendición del Espíritu Santo y, y transmitiéndola a las personas de la comunidad. Y acá vemos este, una, un, un, un nuevo episodio donde la cosa parecía que venía muy bien, pero no estaba del todo bien. Y esto me quiere eh, a mí mostrar algo, y creo que a vos y a mí también nos va a, a mostrar eh, algunas, algunas sugerencias para que podamos entender de que en el camino del Señor a veces nosotros pensamos de que eh, todo es color de rosas, dirían algunos, o, o no, hay, no hay un sí, no hay este, un no, no hay inconvenientes. Y eso no es del todo cierto. En el camino del Señor tenemos obstáculos. En el camino del Señor tenemos... Hola, Angelus, bienvenida. En el camino del Señor tenemos diferentes problemáticas que se van manifestando con los roces personales que podemos tener con personas que no pensamos de la manera igual, que no actuamos de manera igual, y que reclamamos posiciones, verdades, eh, situaciones que nos parecen injustas. Y acá vemos un, un, un tema bastante particular, eh, porque en definitiva el, el, el problema interno tenía que ver con la atención de las personas que necesitaban atención, que en este caso eran las viudas. Y aparentemente había una, eh, un, un problema entre aquellas viudas que hablaban estrictamente el hebreo y que eran originarias probablemente de Judea, de, de Jerusalén, y aquellas que se, habían, eh, que, que se habían convertido a este camino, se habían convertido al mensaje de Jesucristo y que no eran especialmente... Eh, aquellas que eh, estaban eh, en, en, en calidad de, de, de locales. ¿Sí? Dice las viudas de los griegos. ¿Sí? Así dice la... Hola oh, Hilda, ¿cómo te va? Qué bueno que estés desde... Bueno, sí, se me interrumpió el video, pero ahora creo que está fluyendo, ¿no? Creo que está. Dice, en aquellos días, el versículo 6.1 dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Quiénes eran las viudas de los griegos? ¿Eh? ¿Quiénes eran las viudas que venían justamente, en realidad tendría que ver con, no con el lugar, con la locación, con Grecia, sino con el habla, ¿eh? con, con la manera de hablar. ¿Eh? Recuerden que el griego en ese momento, «Hola Mario, bendecido, qué lindo que estás ahí», eh, el griego era el, el, idioma, el idioma universal en ese momento. Eh. Los romanos hablaban griego, los, obviamente los este, eh, judíos hablaban griego, todos, todos los pueblos hablaban griego. Y, y por eso cuando hablan de los, la vida de los griegos probablemente sean las personas que se convirtieron al Señor y que venían de otras localidades o de otros lugares y que se quedaron en Jerusalén al ver este mover tan potente del Espíritu Santo, se quedaron en Jerusalén y comenzaron a tener estas cosas en común, como habíamos leído capítulos anteriores. Por eso habla de, de esa distinción. Y entonces los discípulos, lejos de eh, decir, bueno, eh, es un problema menor, no nos vamos a hacer cargo, eh, arréglense como ustedes puedan, los discípulos tomaron una posición. Y está bueno porque no la tomaron en, en forma personal, sino que la tomaron en forma conjunta, y, di, y dieron un mensaje muy, pero muy específico. Fíjate el versículo 2 del capítulo 6, dice, entonces los doce, recordá que los doce habían sido este, eh, completados con Matías, que lo habíamos visto en el capítulo 1, eh, que había tomado el lugar de Judas. Entonces dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estaban diciendo? Miren, son muchos ya. Hemos sobrepasado los miles y nosotros no podemos estar en todos los detalles y no podemos estar atendiendo todos los problemas. Pero, eso es el principio. No, no dijeron, bueno, arréglese como puedan y, y, y nosotros vamos a seguir con lo nuestro. no. Ellos dicen en el versículo 3, le dicen, miren, la posición nuestra es que nosotros no podemos estar atendiendo a, estos, a esta problemática. Pero, en el versículo 3 dice, buscad, pues, hermanos, entre vosotros, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. Hola, Eugenia, dice que se cortó la transmisión. Eh, yo la estoy viendo, estoy monitoreando y aparentemente no se cortó. Avísenme, pero me parece que no, que está, la, la, la transmisión sigue estando. ¿sí? Yo la estoy mirando acá desde mi, desde mi otro eh, dispositivo y está, está. ¿sí? Eugenia dice... 9. Bueno, perdón. Este, avísenme, si no este, me, me vuelvo a revisar, pero creo que la, la transmisión sigue estando. ¿eh? ¿Eh? Está, está, me dice Mónica. Sí, sí, sí. Ah, Tatiana dice que no se corta, entonces probablemente sea... Un, un problema este, eh, de tu conexión, de tu conectividad. Estamos teniendo todos problemas de conectividad. Pero bueno, sigamos. El versículo, estamos en el versículo 3. Buscad pues eh, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Justamente estos requisitos. Primero, tenían que tener buen testimonio. Y tienen que, no solamente buen testimonio, sino llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 3 y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué hago hincapié en esta... Eh, bien, Mario, gracias. Este, ¿Por qué hago hincapié en esta, eh, en esta postura o en estos requisitos? Porque iban a ser personas que iban a servir, en definitiva, a las mesas. Y entonces, para servir a las mesas, para tener esta responsabilidad, que era una responsabilidad administrativa, se busca... A siete personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, los requisitos no eran menores. Los requisitos eran requisitos específicos, requisitos que tenían que tener algún tipo de este, eh, competencia. Y esa, esa competencia no tenía que ser una competencia este, solamente eh, administrativa, sino que tenían que tener llenos del Espíritu Santo, ¿eh? llenos del Espíritu Santo. O sea, no podían este, eh, ser menores que este, tener una, una, una gran pero una gran, eh, una gran presencia de Dios con ellos. ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué esto? Fíjate, el versículo 4 dice, Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. Entonces dicen, vamos a diversificar las posiciones y vamos a poner este, en claro quiénes pueden estar haciendo esta, eh, esta, este servicio que es necesario. Y por eso digo que me encantó la resolución que tuvieron los discípulos. Los discípulos no eh, obvieron el, el problema, no, eh, no lo minimizaron, no... Eh, no lo dejaron para más adelante, sino que dijeron, vamos a hacer algo y lo vamos a hacer ahora. Y me viene muy bien a mí, y no sé si te viene bien a vos, pero los problemas hay que enfrentarlos. Los problemas hay que enfrentarlos. Y cuando tenemos problemas, eh, lo mejor que nos puede pasar a vos, a mí, a cualquiera de nosotros, es que nosotros enfrentemos lo que no está bien. ¿Y por qué digo? Porque todas las familias en todas las comunidades, inclusive en las iglesias. Las iglesias no son la excepción. Las iglesias son este, lugares donde estamos personas como vos y como yo, más yo que vos seguramente, con diferentes problemáticas. No tenemos todos los temas resueltos, no tenemos, eh, no tenemos este, por ahí una estabilidad emocional fuerte, ni siquiera una estabilidad espiritual, y entonces vamos a chocar con otras personas. Y seguramente que no van a ser este, choques eh, sencillos y no van a ser este, situaciones fáciles de, de, de solucionar, pero van a tener una solución. Y la solución va a ser de que eh, primero vamos a tener que enfrentar y admitir de que esas situaciones se están dando, esas situaciones se van a seguir dando y situaciones conflictivas van a existir. Y por eso como admitimos, una vez que admitimos, nos ponemos justamente de acuerdo para tratar de solucionar. Los discípulos tomaron una decisión súper sabia. Dijeron, nosotros no podemos estar este, en, el, en, en el partido y en la tribuna, no podemos estar haciendo las dos cosas. Tenemos que hacer una y lo vamos a tratar de hacer en forma correcta. Tenemos que buscar más de Dios, tenemos que empaparnos más de la palabra y dejemos esta situación a estas personas. Y ahí nombran los versículos subsiguientes, nombran a los que iban a estar eh, al frente. ¿sí? Este, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a, fíjate, a Esteban, y acá nos da una descripción de Esteban, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Personas que tenían estas tres cualidades. Buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y tenían sabiduría. Para servir a las mesas. Y dice, fíjate el versículo 6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Esto fue una elección directamente de las personas. Quienes, orando, les impusieron las manos. Y me encantó esto, porque hay un reconocimiento a los que sirven al Señor. Hay un reconocimiento a los que están dispuestos a servir, y hay un reconocimiento que va a venir no solamente de, de, de la parte del liderazgo, sino también de las personas con las que te rodeas. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces nosotros... Somos este un poco ansiosos en cuanto a, a que se reconozca lo que estamos haciendo. Y está bueno, está bueno porque siempre es lindo que se reconozca tu trabajo, que se reconozca tu labor, eso es muy bueno. Pero, ¿sabe que cuando estás haciendo las cosas para Dios, no pasa desapercibido tampoco en los ojos de los que te rodean? Y acá vemos a estos siete, este, a estos siete varones, a estas siete personas, que fueron reconocidas popularmente y fueron reconocidas por las personas que a los que ya estaban sirviendo. No es que en ese momento se pusieron a servir, ellos ya estaban haciendo, ya estaban sirviendo a Dios eh, a través de, de, de su ministerio. En tanto en tanto que servían a Dios, ahí vemos eh, la figura de eh, a estos, estos ayudantes que tomaron el, el, el nombre de diáconos. ¿Sí? ¿Por qué? Diáconos significa servidores. Y estos diáconos, estos servidores, que iban a estar preocupándose para que las cosas funcionaran bien, sobre todo en la administración de, de, de, de la comida y del, del servicio eh, a las viudas, para que esto funcionara bien, estos diáconos fueron encomendados no solamente por el pueblo, sino ahora por los apóstoles. Dice, y oraron y les impusieron las manos y reconocieron su ministerio. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Llega el tiempo donde tu ministerio también va a ser reconocido. Y a veces queremos los ministerios de, de liderazgo o, o los ministerios que están en, en exposición, y está bien que los quieras, yo no, no digo que está mal, está muy bien que lo quieras. Pero llega un momento donde se te va a reconocer, hay un momento donde se te va a reconocer. Y quédate, tranquilo que, eh, quédate tranquila que Dios está viendo tu trabajo, está viendo todo tu trabajo, está viendo el trabajo que haces este, en, en lo público, pero también el trabajo que haces en lo privado. Dios ve tu corazón, Dios ve cuando le estás dando eh, de corazón a, a todos, Dios lo ve, Dios ve cuando das un vaso de agua, Dios ve cuando ayudas al necesitado, Dios ve cuando oras por el que te pide oración, Dios está viendo todo y Dios también te reconoce. Así que no te preocupes mucho porque eh, las cosas sucedan rápido. Preocúpate porque vos seas esa, esa persona que, que hace de corazón para Dios. Y yo veo acá estos, estos siete varones, digo, qué, qué lindo. ¿Eh? Y dice, el, el resultado de todo esto es el versículo 7 del capítulo 6 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor... Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, crecía. Esto era una consecuencia natural de lo que estaba sucediendo adentro. La palabra del Señor crecía. La palabra de Jesús estaba llegando a más personas. Muchas más personas estaban entendiendo de que este camino era el camino que realmente estaban necesitando. Y crecía. Y fíjate lo que dice el final del versículo 7, que es sumamente llamativo. También muchos de los sacerdotes, y esto ya no es cualquier persona, los sacerdotes, o sea, los que estudiaban la ley, obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes estaban obedeciendo a la fe. Y esto me llama la atención, porque yo creo que este es el tiempo donde... Muchos, muchos de los que están, este, inclusive teniendo eh, una, una posición de honor, necesitan y necesitamos volver a esa fe sencilla, a la fe de los discípulos, a la fe de creer que Jesús es realmente nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Y, y eso me, me impactó y dije, mira qué bueno. mira qué bueno porque cuando... Viene este tiempo, que es el tiempo que estamos orando. Viene el tiempo de este, una multiplicación de los discípulos. Viene un tiempo de multiplicación de la presencia de Dios. Viene un tiempo donde mm, trasciende la palabra de Dios a cualquier tipo y estado este, religioso. Trasciende. Y trasciende en este sentido. Trasciende de que comenzamos a tener nuevamente fe y a eso quiero apuntar eh, en esta primera parte de lo que veníamos hablando Dios quiere que vos vuelvas a tener fe Dios quiere que volvamos a tener ese avivamiento de fe de creer positivamente en Jesús y este es un tiempo donde la fe está escaseando por diferentes motivos, no quiero abundar en esos motivos. Solo quiero decirte que Dios quiere que vos y yo, que yo y vos, comencemos a ser personas de fe. Creerle a Dios, decirle yo creo a Dios. Creer que Dios tiene poder. Creer que Dios hace milagros. Creer que Dios puede y resuelve situaciones que son imposibles. Volver a creer a Dios. Y esas personas de fe son las que contagian a otros. Y yo me quiero este, eh, inocular del virus de la fe. Así como está eh, propagando un virus que es totalmente dañino, como el COVID, yo me quiero inocular del virus de la fe. Un virus de bendición. Un virus de, de creer. Un, un virus de que realmente va a bendecir a mi familia, va a bendecir a los que están al lado mío. Volver a creer en y a Dios. Volver a creer. Y yo quiero que esta fe vaya creciendo. Mira, el versículo 8 nos habla de uno de esos eh, diáconos, servidores, que recién este, habían sido reconocidos. Y el versículo 8 es como la continuidad de, de este incidente. Y dice, y Esteban, lleno de gracia, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mirá qué bárbaro. Dios comenzó a usar la vida de Esteban, esta persona que había sido encomendado como un ayudante, como un diácono, como alguien que estaba sirviendo a las mesas, como vos y como yo, que podemos ser servidores comunes de cualquier situación, Esteban era lleno de gracia y de poder. ¿Y qué te parece si en esta noche, en esa fe creciente que Dios quiere que vos y yo estemos desarrollando, que estemos volviendo a, a tener, porque en un momento tuviste fe, y en un momento tuviste una fe que, que transformó, transformó tu vida, trastornó a tu familia, a tus amigos, y por ahí esa fe, no es que desapareció, pero por ahí no, no fue tan potente, como si fuera una, una llamita de fuego que todavía está prendida, pero que no es tan, eh, tan fuerte. Y por ahí esa llamita, en algunos casos, se comenzó a apagar. Esa llama de fe comenzó a, a menguar, a disminuir. Hoy Dios quiere que esa llama de fe en vos comience a crecer. Y Esteban dice acá, el versículo 8, persona común, pero lleno de gracia y de poder. Y yo quiero poner tu nombre, yo quiero poner Ana, María, eh, Isabel, tu nombre, Luisa, mi nombre, David, Eric, que nos está mirando en este momento, eh, tu nombre, tu nombre, María Laura, tu nombre, Isaura, llena, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y este es el, el, realmente el reconocimiento de que Dios te da un ministerio. Cuando tu vida comienza a bendecir a otros, cuando trasciende tu vida a lo que te han encargado hacer, trasciende, porque no, no lo enviaron a hacer eso los discípulos, sino que lo comisionaron para que pueda servir las mesas. Pero Dios hace como quiere. Y Esteban comenzó a hacer prodigios y comenzó a hacer señales no en su nombre, sino en el nombre de Jesús, no con su poder, sino con el poder de Jesús. Y esto comenzó a ser notorio. Y tan notorio fue que el versículo 9 nos muestra una, una consecuencia, porque siempre hay una consecuencia cuando vos, cuando yo, cuando nosotros comenzamos a servir a Dios. Siempre hay una consecuencia. Uno dice, uy, qué lindo, ahora me va a ir todo bien, ahora voy a estar este, en las nubes y todo va a estar Fantástico. No, mira, versículo 9, la cosa no se pone tan linda. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado, llamada De los Libertos. ¿Quiénes eran estas personas? Ahí el comentario nos este, aclara un poquitito. En el versículo 8 dice el comentario eh, que tenemos nosotros. Dice, eh, los llamados libertos eran un grupo de judíos esclavos liberados por Roma y tenían su propia sinagoga en Jerusalén, o sea, fueron esclavos liberados. ¿sí? Dice, eh, unos de la sinagoga llamados los libertos, y los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se comenzaron a enojar. Comenzaron a, a discutir, comenzaron a, a decir, acá esto no está bien. Y entonces dice que el, el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría, y al Espíritu con que hablaba. Esteban estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Y por eso, cuando ponemos ahí ese versículo 8, que estábamos recién eh, haciendo énfasis, y cuando pones tu nombre y cuando pongo mi nombre, yo quiero que el Señor me llene, como a vos y como a mí, del Espíritu Santo, de la gracia, del poder, de su sabiduría. Y si te pregunto a vos en este momento, seguramente que me vas a decir también que vos querés que el Señor te llene de esa gracia, de ese poder, de esa sabiduría. Y, y como no pudieron este, contrarrestar con, con, estas, con estos embates, en el versículo 11 se les ocurrió lo que siempre termina ocurriendo con las personas que, eh, que, no, te, que, que, que no te van a valorar o que... Te van a resistir. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces pagaron testigos falsos, pagaron personas que digan lo que no dijo Esteban. Y entonces comenzaron a hacer algo que hoy es muy común, ¿sí? Comenzaron a levantar polvaredas, es un dicho nuestro, este, o comenzaron a, a, a, a calentar este, la olla, dirían, este, también en, en otro lunfardo nuestro. Eh, comenzaron a, a soliviantar, dice el versículo 12, este, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Recordá el concilio, el concilio eran los 70 notables 70 sacerdotes que estaban este, dirigiendo un poco la congregación judía. Y entonces en el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Sí? Hablar contra el templo estaba prohibido, estaba prohibido por, por la ley, por, por el Pentateuco, y este, ellos ya estaban acusando de algo grave, ¿no? Y justamente hablar contra el templo ya era un causal de este, muerte y muerte por apedreamiento, que vamos a ver que esto va a terminar pasando, ¿sí? Entonces dice el versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, ¿sí? Y ahí comienza la tergiversación de los mensajes, que hoy también está es muy común. Hoy te sacan de contexto tus palabras, mis palabras, y te dicen, oh, pero vos dijiste tal cosa, y vos dijiste tal cosa, pero en otro contexto, y Jesús dijo que se iba a destruir el templo, pero no estaba hablando del templo en sí, en realidad estaba hablando de su propio cuerpo, y no estaba hablando de la destrucción del de, este, el sistema judío, sino que estaba hablando del lugar físico, que después terminó pasando realmente, pero que no lo iba a destruir Jesús, que se iba a destruir porque era una consecuencia lógica de una invasión. Eso pasó, terminó pasando en el año 70, después de Cristo, este, y con el general Tito a, eh, al, a la, eh, al mandato de, del emperador Nerón. ¿sí? Cuando Nerón estaba este, eh, en, en, su, en su apogeo, mandó a destruir Jerusalén. Y en, en ello destruyó el templo, ¿sí? en tres días, y eso... Ocurrió, que fue también una profecía que se cumplió en la propia vida de Jesús. Ahora, ellos tergiversaron las palabras y dijeron y agregaron que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Jesús dijo, yo no vengo a modificar la ley. Yo no vengo a, a, a, a decir que la ley no es buena. Porque en definitiva Jesús, cuando estaba hablando, estaba hablando al pueblo judío y no se, no se quiso meter con la religiosidad ni tampoco con las costumbres. Jesús no se metió con eso. Él dijo, al contrario, yo vengo a darles una ley superior. Una ley que iba a marcar otro, otro camino. Entonces el versículo 15 dice, en, y, y fíjate la presencia de Dios que tenía Esteban, que aquí pasa algo extraordinario. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, recuerden, 70 personas, 70 personas que conocían la ley, al fijar los ojos en él, Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto es sumamente notable. Sumamente notable porque, en definitiva, lo que empezó a pasar acá es que la presencia de Dios comenzó a llenar la vida de Esteban. Y Esteban estaba en una posición de total desventaja. Pero él tenía de lado al Todopoderoso. Él tenía de lado a Jesús, él tenía de lado al Señor y dice que cuando lo miraron vieron como el rostro de un ángel porque la presencia de Dios estaba en la vida de Esteban y Esteban estaba lleno de la presencia de Dios así que yo quiero que, que vos estés mirando esto desde otro punto de vista y yo lo quiero ver desde otro punto de vista yo quiero ver cómo que Dios me está llamando a mí a que renueve mi fe, a que busque más de él, a que tenga esta, esta particularidad de buscar esa presencia de Dios como la buscó Esteban y ser lleno de su presencia. No para que este, sea una, una notable persona y que este, no tenga ningún problema más, no, para realmente servirlo como Dios quiere. Esto estaba pasando, dice Leonardo, y coincido con vos, esto fue tremendo, tremendo, tremendo lo que, lo que estuvo pasando con Esteban. Y no, no termina ahí, fíjate que el próximo capítulo, en el capítulo 7, dice el sumo sacerdote, probablemente en este caso era Caifás, el mismo que había eh, acusado y, y había juzgado de una manera poco, poco ortodoxa a Jesús y poco legal, Dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y se lo pregunta directamente a Esteban. Y entonces ahí Esteban comienza a ejercer su derecho a la defensa. Y cuando él comienza a ejercer su derecho, su derecho a la defensa, no hace una defensa poco, poco sólida, al contrario, comienza a hacer una defensa tan pero tan profunda y tan este, eh, cabal, y con tantos datos de, de, de toda la historia y, y de la, del conocimiento bíblico que tenían los sacerdotes, que fue una excelente demostración de la sabiduría que Dios le había dado a Esteban. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, hoy, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase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 le estaba diciendo, ustedes están resistiendo al mismo Dios. Y vos sabés que cuando leemos este este discurso decimos, qué tremendo habrá sido el poder del Espíritu Santo hablando a través de Esteban, que Esteban tomó coraje y habló de esta manera. Y bueno, la respuesta la vamos a ver la semana que viene, porque eh, ya se nos está terminando el tiempo, pero la respuesta fue realmente muy notable, ¿sí? La respuesta termina con la vida de Esteban. Pero esa respuesta tiene este correlato. Esteban no se achicó y dijo lo que tenía que decir. Y se dijo. Y lo dijo. Y lo dijo en el nombre de Dios. Y estaba lleno de la presencia de Dios. Y yo quiero que en esta noche, esa presencia de Dios esté en mi vida, esté en tu vida... Y el Señor nos va a llevar seguramente a cada uno de nosotros en los caminos que Dios quiere y como Él lo quiere hacer. Y por eso esto que le pasó a Esteban nos tiene que llamar la atención porque uno dice, uy, pero si estoy lleno de la presencia de Dios no me va a pasar nada. No, no te va a pasar nada que Dios no quiera que pase o que Dios no permita que pase. Y Esteban, no por perder la vida, dejó de creer en Dios, al contrario, él tomó esa postura y dijo, Dios vos tenés un propósito con mi vida y aún tenés un propósito con lo que me suceda. Y esa postura es la postura de una persona que realmente está entendiendo los caminos de Dios. Lo que me pasa tiene un propósito, lo que me sucede tiene un propósito, lo que me está aconteciendo tiene un propósito y no siempre es lo que yo creo que va a ser, pero siempre va a ser lo que Dios quiere que sea para mí y para su propósito. Por eso me gustaba lo que hoy ponía en el grupo eh, Beatriz. Dios es soberano, y es verdad, Dios es soberano. Y a este Dios creemos, y en este Dios creemos. En un Dios soberano, en un Dios que tiene todo bajo su control. Está todo bajo el control de Dios. No hay nada que se le escape de su mano. Por eso, ¿qué te parece si oramos? Le decimos, Señor, esta noche es una noche muy particular en ti. Oramos, nos ponemos de acuerdo, creemos que tu poder sigue siendo el mismo, Señor. Y hoy estás levantando a mujeres, varones, personas que se identifican con Esteban en eso de estar llenos de ti, llenos de tu presencia, llenos de tu poder, llenos de tu fuerza, llenos de tu sabiduría. Y acá estamos los que... Probablemente vamos a, a decir, usa mi vida hasta que vos quieras y tomala o dejala, siempre te voy a servir, Señor. Y este es el poder tuyo que está viniendo sobre tu iglesia. Es un poder sobrenatural, poder de tu Espíritu Santo, poder que transforma, poder que sana, poder que libera, poder que está cumpliendo tu voluntad. Y acá estamos los que estamos cumpliendo tu voluntad en medio de una, de una sociedad que cada vez más se está alejando de ti, Dios. Pero eso no es una excusa para no creer en vos. Al contrario, eso nos está potenciando a aquellos que creemos en vos a creer que tus milagros van a ser mayores, que tu poder va a ser aún mayor. Y cuando está abundando el pecado, va a sobreabundar tu gracia. Porque esto es lo que has prometido, Señor. Y en este tiempo vas a estar haciendo milagros, haciendo maravillas. Vas a estar tocando vidas de personas, varones, mujeres, personas que te aman, personas que te sirven, personas que te buscan de una manera única y particular. Por eso estamos acá los que estamos eh, en este estudio, diciéndote, Señor, queremos más de vos. Queremos más de vos. Queremos más de tu presencia, más de tu poder, más de ti, Señor. Oramos, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestras familias, bendecimos a los que están pasando necesidad. Y oramos, Señor, porque buscamos más de ti. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Amén, que el Señor te bendiga. Ya son las nueve, se nos pasó. Este, lamentablemente, hoy tuve nuevamente un inconveniente. Eh, como ya te digo, Intenté hacerlo a través de, de la computadora, no lo pude hacer. Pido disculpas, pero bueno, de esta manera, de esta manera creo que no se eh, ha perdido la, la clase. Y gracias, gracias porque estás ahí, estás en, ese, eh, en esa fuerza, en ese poder de, de, de querer estar de acuerdo con, con muchos hermanos. Gracias a, a todos los que se quedaron hasta el final. Eh, hay que aguantar una hora escuchándome hablar y gracias por, por, por este tiempo. Dios te bendiga. Eh, bendiciones y bueno, nos vamos a estar hablando seguramente a través del grupo el día sábado con algunas consultas o algunas inquietudes que vos quieras estar haciendo. Que Dios te bendiga y si no nos vemos el sábado nos estaremos viendo probablemente el próximo martes. Bendiciones y hasta la próxima. ¿eh? Que tengas una semana llena de la presencia del Señor, que tengas un, una jornada llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, poder transformador. Nos vemos y bendiciones, ¿sí? ¿Eh? Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Gracias, María Isabel. Gracias. ¿Eh? Gracias. Nos vemos. ¿Eh? Hasta luego.